Bueno chicos, ¿qué tal? Bueno, un elemento que en el día a día es confuso, que genera mucha frustración es el dinero. Por tanto, quiero contarte un poco acerca eh, de una comprensión mayor de cómo funciona nuestra sociedad actualmente con respecto al, al dinero. Pero más que darte una charla, lo que busco en el fondo es darte una herramienta. ¿sí? Eh, seguro que ya tienes tu experiencia con, con el dinero y, y, y eso es así. Eh, lo que quiero añadirte es que el, el sistema económico tiene una función, eh, es una función de mantenernos en movimiento. ¿sí? Entonces, eh, si observas a tu alrededor vas a ver cómo toda la sociedad está vinculada al tema del dinero, ya sea en el trabajo, en las relaciones con tus padres, cuando tú quieres algo, incluso la comida... Cualquier cosa en la que te muevas, ya sea ir al supermercado, eh, quieras ir de viaje, cojas el coche, vas a tener que usar el dinero. Por tanto, tiene una función de movimiento. El que estemos en movimiento implica que estemos perdidos en ese movimiento, porque cuando estamos en movimiento no nos da tiempo para pensar en nosotros mismos, en lo que queremos o no queremos. ¿Mm? Por tanto, eso interesa, interesa porque cuando estamos sin pensar... Nos pueden dirigir. ¿sí? Entonces, eh, la economía genera un movimiento para dirigirnos. ¿sí? Eh, más allá de este sistema económico, ¿cómo podemos vivir nuestra vida sin ese movimiento? Pues, primero, entendiendo que todo depende de ti, es decir, eh, que hasta ahora igual te, te han ido llevando, pues como nos van llevando, ¿no? Eh, desde pequeño te están diciendo lo que tienes que hacer, cuando vas al trabajo te dicen lo que tienes que hacer, cuando llegas a la mili te dicen lo que tienes que hacer, pues cuando tienes un hijo harás lo mismo, cuando a lo largo de tu vida vayas avanzando, pues te irás diciendo lo que tienes que hacer. Por tanto, ese hábito de generar movimiento es algo ya muy instaurado dentro de ti. Por tanto, recuerda, y quizás esto es lo que te planteo, ¿no? la vida en movimiento a través de la economía eh, genera ese movimiento. ¿Qué es lo que genera la frustración? Pues que tenemos deseos, queremos vivir experiencias, las nuestras propias, y resulta que igual no tenemos el dinero suficiente, tenemos que estar pidiendo a otro hasta llegar a un momento en el que con 18 años en adelante podamos tener un pequeño sueldo o un gran sueldo, que no es así, para llegar a poder cumplir nuestros sueños, al menos tener la autonomía que buscamos para hacer las cosas que queremos. Esta es la putada. ¿sí? Es putada y te cuento también el motivo. Mira, en Estados Unidos se endeudan un montón de chicos para estudiar sus carreras. Para, pues igual son 80.000 euros, 100.000 euros que acaban gastándose para educarse. Porque piensan que así tendrán un acceso a un trabajo digno para ellos y da igual que sea digno o no. O sea, que les dé dinero... Pues para hacer lo que uno quiere. ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando ya estás en el campo profesional, para que cobres un sueldo decente que te pueda cubrir lo que debes al banco más lo que quieras hacer, pues tardas mucho más tiempo. Porque, por ejemplo, un, un abogado no empieza ganando un buen sueldo al inicio, necesita una trayectoria, uno relacionarse a unos clientes, un montón de habilidades. Por tanto, también todo ese tiempo dedicado al estudio eh, que te va a abrir puertas, pues bueno, es también forma parte de este movimiento. Mi sugerencia ahí, bueno, que empieces a gestionar el dinero desde una mirada eh, práctica. Sí. Práctica es que pienses qué dinero es el que quieres ganar y que empieces a crear tu visión ahí. Y luego en cuanto a los estudios, lo que vas a, es a estudiar que pienses en qué espacio actual dispones para poder ganar un dinero que te venga bien a ti, ¿sí? Por tanto, bueno, eh, empieza a tomar esas decisiones eh, o más que tomar decisiones, para pensar acerca de ello Luego eh, hablarás con tu entorno, ¿sí? Luego te vas a encontrar también con el entorno a nivel profesional, con los estudios Ellos tienen una mirada, ¿no? Tus padres tienen una mirada Bueno, es su mirada, ¿vale? Y tú eh, tienes la tuya No quiero decir con esto que nos peleemos al revés hemos honrado a nuestros padres porque yo mismo ahora soy padre y me doy cuenta cuánto quieres, cuánto haces por tus hijos todo ese esfuerzo que haces para que crezca, se desarrolle tiene mucho valor en vivir la experiencia pero también luego eso no es reconocido y uno se da cuenta tampoco Quiero decirte que nos haga falta que, que a los padres que se reconozca aunque hace falta ¿eh? si le dices a tu padre oye, has hecho muy bien por mí, gracias pero ahora yo quiero tomar mis decisiones, ayúdame pues oye, vas a ver que, que hay una actitud muy positiva en general, ¿sí? O al menos es un padre decente, ¿sí? <ríe> eh, bueno, no quiero decir de que haya padres indecentes, ¿vale? eso es, un, es una, una exploración que, que sobra aquí, pero, pero sí, padres que puedan contribuir más y padres que contribuyen menos. No porque igual no quieran o puedan, porque no han aprendido a hacerlo. Bueno, recuerda, la economía es un sistema en el cual estás, empieza a dominarlo tú, en lugar de dejar que él te domine. Proyectate para generar tus pasos, ahora, en este momento, e interviene desde ahí. Y bueno, eh, sobre todo en conclusión, el dinero es un medio para vivir experiencias. Míralo desde ahí, en lugar de una necesidad eh, o una eh, carencia. Mm. Hay muchos juicios y creencias que tienen eh, alrededor y que tú ya seguramente tengas introyectados, igual que yo, acerca del dinero. El dinero es malo, hay una tendencia a soltar el dinero, porque el dinero es malo, hay una sensación incómoda con el dinero. Yo mismo lo he vivido así, lo he tenido yo. Con el dinero siempre he tenido miedo a quedarme sin dinero, eh, miedo a perderlo, sí. Y luego. Miedo a gastarlo también. Entonces el dinero fluye cuando tú fluyes con el dinero. Pero para esto hemos de cambiar la creencia y tú ahora puedes cambiarla. sí Así que nada, define tu creencia, vívelo desde ahí. Eres muy moldeable todavía en cuanto a aprender y a descubrir. Así que te animo a que lo hagas y que experimentes y veas cómo puede haber un cambio en ti.